la melodía de hoy, lo que vamos a hacer es eh, coger una melodía también muy sencillita, eh, que es la de un tema de U2 que se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For, un tema antiguo, y hace así... el estribillo vale esta es la melodía la parte de b es un poquito del estribillo un poquito más rara comillas comillas comillas pero vamos muy fácil ¿Vale? Bueno, y ahora pues vamos a buscarle cositas que se le puedan hacer. Sobre la estructura de acorde, pues estamos de enhorabuena porque sigue la misma estructura de acorde que, que cualquier tema de bluegrass de toda la vida. Empezamos. Sol. Perdón mismo. Y ahora re, la Siempre que pongo este sol, puedo poner este sol, o este sol, o este sol, ¿vale? Y me puedo ir buscando la vida, para, para ir dándole varias, variaciones. Incluso puedo ir poniendo... Cada vez que ponga sol, puedo poner esto, esto, o esto, ¿vale? Y cada vez que ponga do, puedo poner esto, o esto, o esto, o esto. De manera que le voy dando variedad y voy cambiando, y no siempre tocando lo mismo todo el rato. Bueno... Dicho lo cual, vamos a pasar a la parte, digamos, de eh, más bulgrasera. Vamos al lido, del Montepito, que yo siempre digo el mismo. Así continuo Bueno, esto es lo que se me ha ocurrido de momento <coughs> Y entonces lo que he hecho es lo siguiente Hago Primera eh, Primera nota, quiero decir Con la segunda cuerda al aire pellizco La primera y la Y la quinta al aire Y ahora hago el repiqueteo típico eh, La segunda cuerda el Traste 2 y 3 ¿Vale? Ahora hago eh, pulso la segunda cuerda en el segundo traste, la primera cuerda en el segundo traste. Uh, alguna vez hecho y otra vez hecho de las dos maneras. Entra como más os guste, como esto me lo estoy inventando sobre la marcha. Lo que más os guste, entonces repito, perdón, lo repito. Y ahora hago traste quinto traste segundo la primera cuerda y al aire la quinta hago el slide 2-3 slide 2-4 pero con, pulsando a la vez pellizco 2-3 ahora mismo estoy en sol pero voy a pasar a 2 y para pasar a do hago 3-2-0 y caigo en el 2 vale Siempre un. Esto lo sería un hammer on, ¿vale? No directamente, sino que suena un poquito más gracioso. Entonces, de nuevo. hago un, un forward backward hago y para darle continuidad vuelvo a hacer la misma figurilla de y caigo en el, en el, en el sol de nuevo en el traste quinto de la cuarta cuerda repito Al final ya lo único que voy a hacer es irme al re Y en el re, igual que hago aquí Caigo en re, pues en do, perdón Ahora voy a hacer perdón Dos, uno, cero, perdón Que esto suena muy, muy blueselo, ¿vale? 3, uno, y ahora en el cuarto traste Tiro un poquito hacia arriba, para subir un semitono más o menos. Y doy la, la cuerda re al aire, que me permite... Me permite irme aquí de nuevo, que sigo tocando la cuerda re, o la nota re mejor dicho. Y ya acabo un sol. ¿no? Todo junto. <coughs> He hecho exactamente lo mismo que he hecho al principio eh, como disclaimer esto me lo estoy inventando sobre la marcha o sea ni lo tengo escrito ni nada y lo voy según me va pareciendo que me va gustando lo voy y lo voy agregando ¿vale? eh, esto pues tiene sus limitaciones pero también tiene su ventaja que es que es que el proceso creativo en marcha creativo entre comillas porque la melodía no es mía repito de nuevo <risa> Ahí me ido.